Soy Mar Marcos, eh, soy profesora de esta casa, de esta facultad, y doy clase de narrativa audiovisual. Por eso hay algunas caras que me suenan, aunque es verdad que muchas otras no. Decía no necesito presentación, pero la persona que me acompaña sí. Eh, él es eh, Michael, Michael Santorum, que, con el que trabajo desde hace unos años, y la, la persona culpable y responsable de que yo eh, estudie, trabaje, analice o piense en, en, en, en videojuegos. Buenas tardes, Mike. Eh, Hola, buenas tardes. Te cedo a ti tu propia presentación. Hay confianza. Muchas gracias por la invitación. Gracias a José Andrés, a Malco, a Sergio por organizar todo el salado. A vosotros por estar aquí. Eh, bueno, yo soy desarrollador de videojuegos, trabajo en Tequila Works, he trabajado en Piro Studios y en Mercury Steam, por unos cuantos años ya ahí a mis espaldas. Pero bueno, desde que conocí a Mar, eh, la vertiente teórica de, de los videojuegos es algo que me llama porque no es algo que sí que se estudia, pero no se aplica. Entonces es muy difícil estar trabajando y estar y intentando innovar, pero bueno, eh, esta charla surge de, la, de las preguntas que me hace Mar eh, sobre videojuegos, porque de esta sala, eh, ¿quién juega de esta sala? Todo el mundo se ríe siempre que hago la pregunta. de ¿quién, ¿Quién no juega a esta sala? Vaya, más de los esperados. Muy bien, muy bien. Es, esta charla es fruto de, de las preguntas que me hace Mar cuando yo estoy jugando o cuando quiero hacer alguna cosa y ya me pregunta ¿y esto por qué? ¿y esto por qué es así? ¿y esto por qué no es de una manera o de otra? Entonces, poquito a poco hemos ido perfilando esto que tenemos aquí y bueno, pues, esperemos que os guste. Ya nos comentaréis. Si sí, en realidad nuestra, la intervención que traemos aquí eh, la presentamos también en unas charlas que tuvieron lugar. ¿Lo puedo decir, verdad? Sí. Es pues que como todo esto del mundo del videojuego a veces es tan secreto, hay cosas que no se pueden decir. Él eh, decía que eh, esta, esta participación, esta, eh, esta presentación que vamos a haceros eh, la ofrecimos en, en unas jornadas sobre videojuegos que hubo en Bergen, Noruega, en octubre en noviembre del año pasado. Eh, en ella nos vamos, como decía Mike, haciendo preguntas, son preguntas que yo le formulo en función muchas veces de mi torpeza a la hora de jugar, pero sí eh, con, con el interés y la motivación que me provoca o me procura el videojuego desde mi formación o desde mi conocimiento de la narrativa. Vamos a, vamos a empezar, la charla se, se titula cómo las acciones pueden ayudar a contar historias diferentes. Es eh, hermana un poco con la charla que nos ha ofrecido eh, a primera hora de la mañana eh, Josué Monchán eh, en torno a mm, esas inquietudes que él como guionista tiene eh, para un, una forma nueva de videojuego y también enlaza con el planteamiento de Mike eh, a la hora de desarrollar, dado que él se dedica a esto, a desarrollar juegos y cómo es también su percepción de, de este mundo del videojuego que vemos eh, se desarrolla no de manera monolítica. Vamos a empezar eh, hablando de eso. Creemos que el videojuego es... Eh... El, el videojuego plantea una forma narrativa muy interesante, eh, creemos que es una de las formas eh, narrativas, si queréis, más, eh, más sofisticadas, porque además está mutando constantemente, es, es, es, está en, en, en pleno proceso de desarrollo constante. El videojuego eh, seduce, incluso seduce al que al que no juega, ¿no? Es el, esa es mi, mi, mi parte o mi experiencia en, en, en todo esto. Y, y si seduce es porque eh, ejerce sobre esa narración posible un control efectivo. Antes nos hablaba también eh, José María de la imposibilidad de, de, de actuar ante, ante el filme, ¿no? Cómo el, el, el filme es capaz de, de dejarnos en la silla solamente abierto sin la posibilidad de interactuar, bueno, pues, eh, Abundaremos un poquito en esa idea, pero en realidad el videojuego nos, nos procura un control eh, sobre, el, sobre el juego de manera efectiva y además de manera performativa. ¿no? Es decir, eh, nunca antes eh, otro tipo de relato nos había ofrecido esa posibilidad de, eh, de, de actuar en la tradición narrativa. La evolución eh, de los videojuegos, la evolución en la construcción de los videojuegos, como decía al principio, no es monolítica y de ahí arranca nuestra inquietud personal. Si no es monolítica su evolución, entendemos que sus discursos tampoco tienen por qué ser monolíticos y, eh, eh, y pueden tener desarrollos distintos. Aquí arrancamos con esta primera idea en la que eh, hablamos de, de, de que el jugador es una parte esencial en esta, si me permitís, narración que genera el videojuego. Y que habrá narradores que se pregunten en esa interacción que desarrollan con el videojuego, con la narración… Eh, ...a qué se juega, es decir, eh, eh, qué, qué haces o, o cómo se juega, ¿no? cómo, cómo lo haces. Pero también, eh, perdón, este tipo de, de, de preguntas quizá están generando historias a las que hemos llamado simplificadas... ...historias que derivan hacia una forma de entender el videojuego desde lo hegemónico desde la narración hegemónica... Eh, ¿A qué juegas o, o qué haces y cómo lo haces? Mientras que haya otros jugadores que se pregunten también otro tipo de preguntas, ¿no? ¿Por qué lo haces? Y en realidad surja en ellos quizá la frustración porque eh, este tipo de propuestas eh, narrativas simplificadas no le respondan más que con frases cortas. De manera que, en el primer caso, en, esto, en, en esta idea, en esta primera imagen que tenemos, estamos hablando de cómo la hegemonía narrativa marca una, eh, un, un, un discurso que se teje a partir de unas mismas mecánicas que decimos con argumentos distintos más unas mismas dinámicas generan unas estéticas eh, idénticas para el, para el espectador, estética entendida eh, como la relación del espectador o del jugador con, con el relato, en escenarios eh, diferentes. Lo vemos entonces, esa hegemonía narrativa forma parte de una manera de contar que a nosotros nos parece muy correcta y muy coherente, pero que también, como decía, no es eh, la única o entendemos que no es la única. yo. Qué? ¿Qué implica la simplificación de, de, de estas mecánicas y de estas dinámicas? ¿Qué implica que mm, todo sea parecido? ¿Cuántas marcas de coches hay aquí? Sí, algo de pronto. ¿Alguien distingue su coche? Aquí hay 21 marcas de coches diferentes. 21. ¿Qué pasa? Así, vistos de lado, se les, ha, se les ha tapado los tapacubos, todos parecen iguales. La simplificación conduce a que todo es igual. Si todo el mundo hace las mismas acciones, las posibilidades de contar se reducen. ¿Por qué? Porque siempre haces lo mismo. ¿Qué acciones podemos hacer en un videojuego mainstream actual? ¿Qué podemos hacer en un videojuego? Os doy un pad, El botón X, ¿qué hace? bien una acción qué podemos contar saltando tampoco tanto disparar qué más acciones podemos hacer en un videojuego actual en un GTA en un Batman Assassin's Creed qué acciones nos da un pad o sea todo lo mismo o sea nos podemos mover podemos disparar podemos saltar podemos robar coches podemos hay una di... perdón hay una dicotomía eh entre lo que podemos hacer y lo que nos está contando el juego. En el juego podemos hacer una serie de acciones muy limitadas, pero después hay unas cutscenes, unas cinemáticas muy molongues, que de repente nos cuentan Buah, cosas increíbles, pero no es algo que nosotros como jugadores estemos participando. O sea, yo como jugador tengo unas acciones muy limitadas y de repente la historia es como muy complicada, muy rebuscada, eh, hay cosas que puedo hacer, pero yo como jugador no soy el que está realizando eso. Es un equipo de diseño que me está contando algo que yo puedo entrar a trapo o no. Si entro a trapo bien y si no, pues de repente yo estoy jugando a una cosa por aquí y me está contando otra cosa por aquí. En Assassin's Creed a mí me pasa mucho. O sea, la historia, no tengo ni idea de qué va. Me gusta jugar Assassin's Creed. Lo que me cuenta Assassin's Creed es como, no sé, es tan complicado, es tan rebuscado que, que no me interesa. Tanto es eh, así que, que estos juegos mainstream lo que plantean, que insistimos, a nosotros nos parece bien, ¿no? porque es esa forma de entender el juego y práctica de juego eh, extraordinaria. Lo que plantean es esa narrativa que mi compañero esta mañana denominaba embebida, en la que las acciones obedecen al estímulo-respuesta, como ha obedecido siempre, ¿verdad? Eh, el, lo que ocurre es que esas acciones son extremadamente simplificadas, como decía Mike, y sometidas a esa causa-efecto. No Hay una especie de sometimiento. Eh, ¿Qué es lo que provoca el juego mainstream en, en, desde nuestro punto de vista o desde esta idea que estamos manejando y trabajando, que son juegos eh, similares? porque eh, están matizados por los argumentos uh -huh. similares, decía, pero no iguales. Pero decía, la otra posibilidad es un jugador que se pregunta no ya qué haces o cómo lo haces, sino por qué lo haces. Esa otra posibilidad nos, nos permite plantear que distintas mecánicas afectadas, obviamente, por distintos eh, argumentos, eh, por distintos universos, por distintos personajes... Eh, distintas dinámicas producirán también distintas estéticas. Es lo que eh, eh, nos llevaría a plantearnos una diferenciación entre juegos. Nos apartamos de la narrativa institucional, de la hegemónica, y, y avanzamos o damos pasos en otro tipo de concepción del juego, que no tiene que ver con la narrativa embebida de la que hablábamos esta mañana, pero la que nosotros confiamos, esa es nuestra, eh, nuestra confianza, generará historias más complejas. Antes hablábamos de videojuegos mainstream. Tenemos aquí una pequeña colección de, de juegos diferentes, no por lo que cuentan, sino casi más bien por lo que te dejan hacer. ¿Habéis jugado Papers, Papers Please? ¿Qué puedes hacer en Papers, Please? O sea, puedes decir sí o no. Tú pasas, tú no pasas. Es lo único que puedes hacer. Pero aparte de ser lo único que puedes hacer... ¿Eres tú, como jugador, el que elige? ¿Tú pasas o tú no pasas? No, si este no pasa, pierdo. No. O sea, tú eliges y es a tu propia voluntad y albedrío decir vale, este señor pasa o este señor no pasa. ¿Qué genera esto en el jugador? Es una inmersión absoluta, es eh, meter al jugador dentro del juego, darle el poder de verdad de decir, vale, aquí estás jugando tú. Puedes llegar hasta donde creas o hasta donde te deje tu ética. Aquí la ética juega un papel fundamental cómo eres como persona influye cómo eres como como jugador y en Papers Please es, tiene una relación muy directa por ejemplo eh, Journey qué puedes hacer tampoco puedes hacer mucho pero el entorno eh, encontrarte con otros jugadores es algo que no puedes hacer Car Life Car Life a mí me emociona es parte de mi tesis doctoral aunque sea muy cutre y muy feo porque es de eh, gente normal eh, perdedora que de repente le dan un, un puesto de café o un puesto de prensa y tienes que buscarte la vida. Y empezar a jugar es algo tan ridículamente difícil, ahora que los juegos tienen que ser muy fáciles, te, tienes que llevarte la mano al jugador, tienes que darle eh, recompensas cada dos minutos y no dejas de jugar. Eh, Car Life es algo tan parecido a la vida real que eh, no te deja sin aliento, pero te hace reflexionar. Además es una cosa en blanco y negro, con una música horrorosa, eh, difícil de empezar a jugar, eh, y lo que haces es doblar periódicos, hacer café, eh, puedes elegir el precio al que vendes las cosas, o sea, haces cosas completamente normales. Y para doblar un periódico tienes que escribir doblar periódico, enter. Ay, me he olvidado el punto, he roto un periódico. Oh entonces para una persona con unos ingresos económicos casi nulos romper un periódico de repente se, se transforma en la cosa más terrible del mundo romper un periódico ah, normalmente en un juego mainstream eh, estás salvando el mundo aquí estás intentando salvarte a ti mismo estás intentando ganar lo suficiente para poder comer para llegar a, a la noche entonces son puntos de vista completamente diferentes pero que eh, a nivel personal los jugadores eh, agradecen mucho más porque es algo mucho más cercano ¿Qué pasa en Braid? ¿Qué hace Braid de diferente? Es un juego de plataformas y la cosa que le hace especial es viajar en el tiempo. Tienes un botón que se le das, rebobinas en el tiempo. ¿Qué tiene de especial viajar en el tiempo? Que el juego entero es, está construido alrededor de esa mecánica, la historia está construida alrededor de viajar en el tiempo. Ah, si no lo habéis jugado, la puerta está ahí, podéis ir a jugar inmediatamente. Es una cosa que tienes que jugar, que tienes que llegar al final y cuando estás llegando al final de repente es como que el cerebro te hace clic y dice, qué cabrón, perdón, qué cabrón el señor Jonathan Blow, la que ha montado para contarme esto, para llegar hasta aquí. O sea, en vez de ir poquito a poco contándome cosas, no. O sea, me está contando una cosa y llega al final y le da toda la vuelta. Y cuando le da la vuelta es cuando lo entiendo. ¿Cuántos juegos tiene la capacidad de hacer eso, de sorprenderos al final? Y de no salvar el mundo. Pero bueno. Scribblenauts es un juego también. Acciones, las que queráis. Eh, Libra del albedrío, lo que quieras. Tienes acciones, miles. Puedes crear lo que te apetezca. Un perro grande, salvaje, mmm, alado e, e inmortal. Y verde. O rojo. O amarillo. Ah, ¿Quién ha visto un perro amarillo? Nadie. Eh. Pero a un niño de 8 años, un perro amarillo es muy divertido. ¿Por qué no puedo hacer un perro amarillo? Pues hoy lo haces. ¿Qué juegos te dan estas oportunidades? Muy poquitos. Eh, The Witness, ¿habéis jugado The Witness? Es la locura absoluta. O sea, es, es... ¿De, qué va, ¿De qué va The Witness? No lo sé, de descubrir cosas. De descubrir cosas en una isla, de mm, pararte a pensar qué significan las cosas, todo lo que hay en la isla tiene un sentido, todo, absolutamente todo, entonces, que todo esté relacionado y que tú hagas una cosa en una esquina e influya en otra es algo muy complicado de hacer, pero eh, que si lo logras, como lo ha logrado Jonathan Blowman de Witness, el, te crea un significado um, que pocas cosas eh, he jugado yo. tis 100, es esta cosa de ahí, no sé si lo habéis jugado, es un juego de programación. O sea, yo no soy programador, no tengo ni idea, y este juego te enseña a programar en ensamblador. La cosa más chunga, técnica y fastidiosa que hay para un programador, pues esto te enseña a jugar. Y es un juego de puzzles Es un juego normal y corriente, solo que eh, en vez de tener que juntar piezas, te da un puzzle matemático y tienes que programar para llegar a la salida. Es ridículamente difícil si no eres programador, pero tiene una historia detrás. Entonces, eh, es otro punto de vista dentro de los videojuegos, es decir, hay más cosas. ...aparte de matar, correr y saltar. Bien, pues visto un poco el paraguas en el que nos movemos, en el que, se, como decíamos, hay una, un desarrollo no monolítico en la narración del videojuego... ...y hay planteamientos que van desde el mainstream o, eh, hegemónico hacia otros que no lo son tanto hemos planteado cuatro posibles eh, maneras de abordar eh, el trabajo e intentar acercarnos a una respuesta en la que eh, a la pregunta que hacemos inicialmente, esta de estas acciones, cómo las acciones podrían contar historias distintas. El primero de los, eh, de los aspectos en los que reparamos es que eh, efectivamente el videojuego nos permite caminar en, en mundos simbólicos, ¿verdad? tomando un poco la idea de mi querida Eurídice Cabañez, en los, el, el eh, el, el, el, los mundos simbólicos, perdón, el videojuego encuentra su representación. El videojuego nos permite entender cómo es el mundo, eh, dado que lo representa eh, de alguna manera, ¿verdad? Establecemos, por lo tanto, relaciones eh, a través del videojuego simbólicas con el mundo, si queréis, físico, con el mundo real. También es verdad que eh, esta, esta idea simbólica o lo simbólico se construye sobre las ruinas anteriores. Por lo tanto, aquí eh, introducimos nuestra idea de que eh, el tirar del, del cine para eh, hacer eh, avanzar la narración en el videojuego no nos parece tan descabellado. Quiero decir que eh, lo simbólico se deconstruye y sobre sus ruinas se generan nuevas significaciones, por lo tanto, eh, y aunque estén preestablecidas, esas significaciones nos pueden ayudar a crear eh, otras nuevas significaciones y adaptarlas a otros mundos simbólicos que son los que procedan del videojuego. Todas estas significaciones van a estar convencionalizadas, eso es evidente, pero eh, las convenciones no creemos que sean el problema porque en realidad la forma de jugar siempre es un lenguaje codificado ¿verdad? y es un lenguaje codificado que podemos aprender. Por lo tanto, aunque partamos de significados preestablecidos, su adaptación a otro mundo simbólico nos va a dar nuevas experiencias porque es de lo que hablamos, de búsquedas de experiencias, de, de cómo las herencias son aplicables a convenciones eh, eh, que, que en, en los modos de acción, de actuar perdón, ante el videojuego eh, a través, por ejemplo, de mecánicas eh, con interfaces eh, concretas, interfaces que cada vez se van haciendo, como hemos visto, también eh, mucho más intuitivas. Por lo tanto, eh, eh, hay eh, una, una revisión sobre ese mundo simbólico del que hablamos, que además, eh, en una segunda idea, o en un segundo momento, um, comprobamos cómo eh, el videojuego está incrementando su rango de edad. ¿Qué significa esto? Que eh, eh, eleva su producción simbólica, supera digamos, el estrato infantil con el fin de transitar entre digamos, sujetos que necesitan experiencias eh, más complejas o mundos simbólicos mucho más eh, complejos. Antes hablaba con mi compañero y sentado de cómo los niños son capaces de narrar historias eh, y cómo solamente eh, generar sus mundos simbólicos en el interior de un contexto a partir de un, de un avioncito, de un camión, eso lo vemos constantemente en, clase, en, en casa, ¿verdad? Cómo los niños eh, son capaces de, de generar ese mundo simbólico, de romper con las normas de esos mundos simbólicos y establecer nuevas normas con el fin de eh, plantear una nueva experiencia de juego cada vez que juegan. Me explico, pueden jugar al avión todas las mañanas y cada mañana será una experiencia de juego diferente en función de ese mundo simbólico que construyen. No sé si... eh... Una, un segundo aspecto, por ir, ya, por ir un poquito más al trapo, un segundo aspecto que, que trabajamos es la narrativa. Antes se enunciaba que la narrativa del videojuego nos parece, digamos, la narración más compleja, ¿no? eh, eh, la más, para nosotros la más compleja conocida. ¿Por qué? Porque eh, el videojuego adapta una serie de mecánicas de juego a unas narrativas, ¿verdad?, eh, eh, eh, y las estructuras que generan no son estructuras lineales, exactamente, como hemos hablado esta mañana. Eh, lo que nos ofrece el videojuego, al menos en teoría, es la promesa de una narración, como ponemos ahí, caleidoscópica. Esa narración caleidoscópica superaría la, eh, la simplificación del estímulo-respuesta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el, eh, eh, comprobamos cómo los juegos mainstream... Eh, pese a sus argumentos diferentes, lo que hacen es repetir traumáticamente los esquemas y las estructuras habituales ¿no? que corresponden a esa idea del de, eh, estímulo y la respuesta. Por lo tanto, eh, lo que queremos decir es que el autor efectivamente construye el relato, pero también es verdad y también se apuntaba esta mañana… ...que si bien el autor a través de unas mecánicas construye el relato, el jugador construye el relato a partir de unas estéticas. Es decir, en las, en las relaciones que mantiene eh, narrativas, del proceso narrativo con el videojuego... Eh, eh, ...se establece un vínculo en el que vamos a comprobar que los argumentos que son lo que diferencian muchos videojuegos mainstream... ...son exactamente eh, los elementos que no cuentan la historia, que no estructuran la narración... Por lo tanto, eh, eh, las mismas mecánicas vemos que al final tienen argumentos dispares y lo que ofrecen al mercado son juegos dispares que en realidad eh, responden a una, a, una misma, ¿cómo decirlo? a una misma forma de entender el juego. ¿no? A ver si me explico. Eh, los enigmas son siempre los mismos. Eh, la resolución eh, de los enigmas eh, al final... Es más bien una cuestión más eh, técnica eh, que reflexiva o que argumental. Los, eh, los finales, en definitiva, de las historias de los videojuegos no se basan en complejas redes de relaciones entre personajes ni nada por el estilo, sino que se eh, eh, vamos o, o, o caminamos hacia preguntas de índole muchísimo más práctica. Por lo tanto, vemos que eh, lo que ha conseguido el videojuego eh, más eh, hegemónico, por decirlo de alguna manera, es eh, que el, el jugador se introduzca en universos eh, muy sofisticados, en universos eh, inmersiones, en universos, ¿cómo decirlo?, borrachos de mimesis, no sé cómo explicarlos, donde hay una hiper... hiper Hipermímesis, o sea, los gráficos cada vez son más eh, extraordinarios con el fin de conseguir el calco de ese mundo, real, de ese mundo simbólico partiendo de lo real. Pero en realidad, eh, ¿qué hay más allá de eso? ¿Qué hay más allá de esa reflexión en torno a las posibilidades potenciales que tiene un jugador superando la mímesis en los juegos, decía, eh, más, eh, más eh, hegemónicos? Eh, nuestra propuesta en este sentido, partiendo de la, de la narración, es que eh, una narrativa caleidoscópica, eh, no sé cómo la ha llamado eh, emergente, eh, ha trabajado mi compañero esta mañana, nosotros hablamos de varios perfiles, decía una narración caleidoscópica sería muy buena, sería eh, francamente buena, para trazar nuevos mundos eh, en el videojuego y de esa manera, no se trataría de evadir la realidad, sino de crear realidades diferentes para jugadores que se preguntan por qué en el interior del juego. Crear, construir realidades distintas, construir realidades simbólicas desde distintos puntos de vista desde los que poder participar. Por lo tanto, un poquito, eh, y resumiendo un poquito la idea que queríamos trabajar en esta, en, en, en esta imagen concretamente, es que los argumentos no determinan la jugabilidad. Mike hablaba antes de cómo eh, eh, cuando se enfrenta a Assassin's Creed, por ejemplo, eh, las, las mismas mecánicas se arropan con distintos eh, argumentos, pero no son los argumentos los que están contando la historia. Al final son traumáticas repeticiones eh, para superar niveles que se pueden colocar en, en un lugar o en otro, en Italia o en, ayúdame, en Inglaterra. <laughs> Eh, pero, como decía, las mecánicas y el disfrute del juego, las interacciones con el juego a través de esos mundos simbólicos, como decía, siguen siendo los mismos. Hay un elevado crecimiento del, de, la, de, como decía, de, la, de la mimesis, de la inmersión hipermimética, eh, hasta el punto, como hemos estas dos imágenes, eh, la plaza eh, de Roma, no, creo que es eh, no, Venecia… No, no, no de una imagen real hacia a la imagen construida por Assassin's Creed es hipermimética ¿verdad? No sé si aquí... ¿Cómo podemos contar a través de las acciones? Eh, hemos estado hablando antes o sea, decir sí o no implica, eh, una, implica um, una decisión personal del, del jugador dice Richard Hoffmeyer, el, el creador de Life que eh, eligió la estética pixelar porque si nosotros somos capaces de ver en cuatro píxeles una cara que tiene una expresión con la historia podemos ser capaces de hacer lo mismo, o sea si nos dan dos puntos lo rellenamos con nuestra propia experiencia, entonces no hace falta que nos cuentes una historia que sean 10.000 palabras, sencillamente nos das un punto de partida y un punto al que podemos llegar y el, el jugador rellena esa, con su experiencia personal esa cosa que falta eh, en Car Life podemos hacer cosas tan tontas como mm, cepillarse los dientes, mm, Heavy Rain también te puedes cepillar los dientes, pero mientras que en Heavy Rain es una acción que tú tienes que hacer si o si es apretar un botón, le doy el A y me lavo los dientes y hay una animación maravillosa de cómo te lavas los dientes y, y ahí vao y salpica y demás, en, en Car Life tengo que dar a la, al botón derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha y, y ya está. Eh, es algo tan sencillo que después de pasar todo un día haciendo cosas bastante complicadas que es muy difícil de entender, de repente darle al botón izquierda, derecha, izquierda, derecha es algo como tranquilizador, es algo como decir, bueno, por fin ha llegado la noche, me voy a ir a la cama y me lavo los dientes. Es una cosa que sé hacer, sé lavarme los dientes y no es complicado. Entonces, eh, en realidad no, está, no, no te está contando nada, pero te ha metido tanta tralla con las acciones anteriores que de repente hacer algo sencillo, que no requiere mucha explicación y que entiendes a la primera es como si, decir qué guay y me estoy lavando los dientes entonces eh, pasa lo mismo eh, en la imagen central cuando tú vendes cualquier cosa tienes que dar el cambio ahora no piensas en dar el cambio o sea, si has vendido algo que vale 1.45 y te dan un billete de 5 dólares pues, no es muy difícil hacer la, eh, la resta y dar el cambio adecuado pero si de repente te ponen eh, un dinero que no conoces, unas monedas que no tienes ni idea de cuáles son eh, y un temporizador que va hacia atrás y vas mirando a la satisfacción del cliente que se va poniendo cada vez más cabreado porque estás tardando en darle el cambio de 1,45, es como decir madre mía, socorro y es dar el cambio bueno, es, de nuevo, es otra cosa muy tonta pero que está estirada al extremo y, y que te hace sentirte diferente, extraño y, y muy tonto, es decir, no se da el cambio y encima, si se te va el tipo, has perdido una venta. Es como decir, joder, he perdido con 1,45, que si mis ganancias netas son 50 céntimos, he perdido 50 céntimos porque no se ha habido dado el cambio. ¡Uy, qué horror! O sea, de nuevo, es otra pequeña cosita. Bien, esta mañana hablábamos de interacción, ¿verdad? Y hablábamos de cómo, eh, efectivamente, eh, esta actitud performativa del videojuego nos permite hablar eh, sentido estricto de interacción. Porque es verdad que eh, el videojuego se propone a partir de, esas, de, esas, de, de, de esa trilogía ¿no? mecánicas, de dinámicas y de estéticas para establecer la interacción con el sujeto eh, eh, que juega. Eh, y también es verdad que esta mañana eh, Josué nos decía eh, muchas veces el personaje es lo de menos ¿no? y es ahí donde entra en juego esta idea de la interacción y, consecuentemente, la idea del personaje. Eh, en principio, la base de la especificidad, lo que hace único al videojuego, en principio, digo, es, eh, es esa progresiva disolución de un narrador, ¿verdad?, que se pierde en aras de un jugador que toma los mandos ¿no? y que experimenta las emociones del juego y demás. Eh, visto de esta manera, parece que lo específico del videojuego eh, sería la conquista de un proceso eh, de interacción absolutamente revolucionario. Y fijaos cómo, eh, más o menos, cómo se teje, ¿no?, eh, el jugador, jugador eh, es, es, es sujeto extradiegético, y me permito estas palabras porque muchos de aquí somos de comunicación para entendernos, pero al mismo tiempo el jugador es representación. ¿Dónde? En el contexto de lo diegético. Pero también esta, eh, esta, eh, este proceso de interacción permite que el jugador sea narrador de su relato y al mismo tiempo sea también personaje de la aventura simbólica. Como vemos, el proceso de interacción es revolucionario, es un, es un proceso realmente interesante... Que, eh, como muy bien esta mañana eh, se ha apuntado en, en la charla, debería ser mucho más trabajado eh, por parte de los desarrolladores o por parte de los, eh, de los, que, los que hacen ¿no? narraciones en el videojuego. Porque vemos que en un mismo sujeto confluyen cuatro aspectos fundamentales. Hay un proceso, por lo tanto, empático, como veremos ahora, para crear desde lo estradigético. Es una cosa realmente curiosa. El diseñador, como digo, aquí nos propone unas, como decimos aquí, nos propone una regla pero es el propio jugador el que crea sus propias rutas narrativas, que es a lo que vamos. Es, por lo tanto, protagonista siendo sujeto, siendo narrador, siendo persona física de una, eh, de una acción simbólica. Y decía, esto nos lleva a entrar en la idea un poco esencial que manejamos en, nuestro, en nuestra, nuestra pequeña pedrada, que es la idea de los personajes, ¿verdad?, eh, Perdón, a los espectadores habitualmente, a los espectadores de cine, a los espectadores en general, no le conmueven acciones contadas, bien contadas, causa-efecto. No, no le conmueven. Lo que le conmueven son las historias de los personajes. Cuando un jugador o un espectador se siente dentro del relato, le está conmoviendo no lo que ocurre, sino alguien... ...alguien a quien le ocurre exactamente lo que le está ocurriendo. Por lo tanto, lo que nos conmueven son las historias, decía, de personajes... no ...una serie de acciones encadenadas en, en virtud de una causa-efecto... ...y de una manera extraordinariamente ordenada. ¿verdad? El personaje, por lo tanto, creemos que se, forma, eh, perdón, se, se crea como, como una forma concreta. El personaje tiene, por lo tanto, una biografía, tiene un estadio dentro de, de la construcción simbólica... Y una vez eh, que hemos asumido ese estadio, esa forma, es, el, el personaje se revela. ¿Y cómo se revela? Se revela a través en, de los conflictos que pueda generar la narración, se revela a través de sus acciones. Eh, eh, las acciones van, en definitiva, determinando la, la, la psicología, si queremos, del personaje… Pero además de las acciones, o en primer lugar, si las acciones determinan esa descripción del personaje, en segundo lugar, es muy interesante ver cómo el personaje también se describe por las interacciones o por las relaciones que establece con los otros. De esta manera estamos hablando, por un lado, de historias interiores de los propios personajes y, por otro lado, de historias de relaciones de unos personajes con otros. Eh, encontramos que en, en los juegos, en los juegos eh, hegemónicos estas interacciones entre personajes son poco menos que anecdóticas. Parece como si el creador del videojuego tuviera ya bastante con crear un personaje y un personaje más o menos completo como para hacer o para reparar en la creación más o menos perfilada de una galería de personajes que rodea a ese personaje principal. Por lo tanto, las interacciones entre personajes en el videojuego resultan, como decíamos, poco más o menos que anecdóticas. Se plantean básicamente como acciones que no llevan o no conducen necesariamente a, a la reflexión del por qué estoy haciendo esto, ¿no? la pregunta iniciática, la pregunta con la que arrancábamos. Eh, por lo tanto, esta idea de, de, de los personajes, estas, estos personajes eh, sin características eh, psicológicas, entendemos o queremos eh, demostrar, lo que crean en el videojuego son personajes eh, completamente vacíos. Aquí. Siempre hay una excepción y the Last of Us, eh, con sus dos personajes principales, es una de esas pocas excepciones, son dos personajes con una historia eh, muy bien enlazada entre los dos, lo que hace uno influye al otro. Es un juego mainstream, pero es de las pocas cosas que trabaja más en los personajes casi que, que en la jugabilidad. Entonces el, el resultado es espectacular. Eh, Braid, por ejemplo, donde tenemos eh, a Tim con la princesa. La relación entre Tim y la princesa es lo que hace avanzar el juego, o al revés, hace retroceder el, el, el juego. Eh, Carl Life es la, eh, son tres personajes y su relación con el mundo eh, hay uno, un personaje que tiene un gato otra chica que tiene un, una hija entonces esas relaciones entre esa familia entre su gato que tienes que llegar pronto a casa para dar, eh, alimentar a tu gato y, y pequeñas pinceladas que nos van dando poco a poco por la noche por ejemplo nos van construyendo eh, esa historia esa pequeña interacción nos va haciendo avanzar la, la historia esto es por ejemplo en en Rhyme tenemos a un niño y esa interacción la estamos intentando hacer con la isla. Esa interacción del niño con la isla, la isla es nuestro segundo personaje. Estamos intentando contar una historia sin palabras a través de lo que pasa en un niño cuando está en una isla perdido. ¿Qué pasa? La isla es parte de la historia, entonces la isla es, para nosotros es un personaje nuestro. Eh, no lo he mencionado antes. Eh, cuando estamos hablando de creación de personajes y de cómo los, los personajes de los videojuegos generan las interacciones con los sujetos, necesariamente hay que hablar de algo que hablábamos esta mañana y es la, la empatía. La empatía entendida no como la simpatía hacia alguien, sino la empatía entendida como ponerse en la piel de alguien. Eso cambia radicalmente el discurso del videojuego, porque, eh, del videojuego, de las narraciones en general, porque eh, eh, sí que es verdad que en el cine el proceso de empatía se desarrolla de una manera concreta eh, mientras el código se mantenga invisible en virtud del récord. En el videojuego todo esto no ocurre, el récord funciona de otra manera, esa invisibilidad es distinta, eh, esa, eh, esa capacidad performativa a través de la interfaz le da una nueva significación. Decía, pero en realidad eso es lo que menos nos importa, porque en realidad creemos que eh, lo que intenta el videojuego es, si me permitís, resemantizar un poquito la, el, el papel de la empatía del espectador respecto de, lo que, respecto de la narración, sobre los personajes, vaya, básicamente. Porque eh, en el videojuego no empatizamos sobre un personaje en realidad, tal cual nos, eh, nos estaba comentando esta mañana Josué, empatizamos sobre nosotros mismos. Y es curiosa esa relación de empatía, porque el jugador, a través de un personaje, como decíamos, desde lo estradiagético hacia lo diegético, revierte de nuevo en lo estradiagético y empatizamos, insisto, sobre nosotros mismos. ¿Qué es lo que nos lleva a pensar esto? A, a decir algo así como que el, el, la creación del personaje en el videojuego se deriva a la máxima simplificación. ¿Y por qué digo o por qué decimos esto? Porque eh, si los personajes no están dotados de rasgos psicológicos por parte del creador, eh, se espera por parte de ese creador que sea el jugador el que asuma los procesos empáticos, ¿verdad? Por lo tanto, es el propio jugador el que con su psicología asume el perfil del, del, del personaje. Esto es realmente interesante, porque... Eh, porque si eh, los personajes que plantea el videojuego nos parecen personajes muy vacíos, nos, nos, nos parecen muy huecos, y la respuesta es sencilla, no importa, porque en realidad es el sujeto, jugador, el que va a llenar de psicología a sus personajes. Son como una carcasa a la que nosotros dotamos de rasgos, ¿verdad?, eh, eh, los personajes huecos, por lo tanto, actúan en, las, en el tejido narrativo, pues, como decirlo, sin pena ni gloria, actúan de una manera simplificada. Eh, no hay una psicología, por lo tanto, que se muestre en sus acciones porque, porque, porque no la tienen, porque no está creada, porque no está confeccionada. Decía, es el propio jugador el que dota de contenido, eh, perdón, de contenido psicológico a, a, a, al, al, al jugador, perdón, al personaje. Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que eh, el jugador en el videojuego no se ve obligado a crear diferentes psicologías en función de las diferentes historias que le cuentan, sino que se ve obligado, básicamente, a ser él mismo en todos los juegos… Y trabajar de la mejor manera posible con esos eh, digamos esos arropamientos que le ofrecen los argumentos. ¿Me explico? Eh, el hecho de que los personajes sean vacíos, el hecho de que seamos nosotros los que dotemos de perfil psicológico, en definitiva, nos llevan a interactuar de la misma manera ante un juego y ante otro porque somos nosotros mismos los que jugamos ante el juego. Es decir, no hay una compleja creación de personajes y, como decía antes, mucho menos una compleja rama, perdón, eh, trama de relaciones entre personajes. Por lo tanto, eh, básicamente, la, la idea que manejamos y con esas, eh, esas, cuatro, eh, esas cuatro patas eh, que hemos trabajado, decíamos eh, si la psicología del personaje que es un poco lo que intentábamos explicar ahora verdad, a través de los ejemplos, se manifestara en las acciones que desarrolla el personaje y aún más en las interacciones que desarrolla el personaje con otros personajes, creíamos o pensamos, creemos, estamos eh, trabajando y, y estamos intentando verlo aplicado a determinadas propuestas de videojuego que no son las propuestas, como habéis podido comprobar, eh, hegemónicas, Creemos que las historias que se cuentan serían diferentes. Hay otro tipo de personajes, otro tipo de interacciones, otro tipo decía, de mundos simbólicos sobre los que actuar. Esa eh, narrativa caleidoscópica de la que hablábamos inicialmente es básicamente la que eh, nos puede eh, o puede estar poblada de una serie de sujetos que tienen algo que contar. Y ese algo que contar lo van a contar a partir del primer rasgo que define el personaje, que es a través de sus acciones. Ese es, eh, no sé si, eh, ese es básicamente el recorrido que realizamos en, eh, en torno a esta pregunta: ¿no? ¿cómo las, las acciones podrían ayudar a contar historias diferentes? Aunque esas acciones, eh, quizá hayamos podido pensar que sean acciones muy sencillas, no son acciones simplificadas o vacías de contenido. La, la idea de que el. Jugador asuma personajes diferentes cada vez que se asoma un videojuego, es, eh, es un planteamiento heredado de otras narrativas, no me he inventado nada, ¿no? el cine, la literatura, etcétera Sin embargo, esta novedad del videojuego, de eh, nos parecen personajes bastante huecos, eh, que no pasa nada, llenamos con, nos, con nuestra propia mirada o con nuestras propias psicologías, es la que hace que nos estemos contando historias sistemáticamente idénticas en determinados modos narrativos del videojuego más o menos más o menos porque estamos trabajando en ello estamos buscando respuestas estamos buscando eh, también ejemplos eh, Mike habla de una serie de ejemplos en los que encuentra estas posibilidades en los que las acciones efectivamente nos hagan reflexionar sobre lo que estamos haciendo y de esa manera dar unas pinceladas eh, mucho más elaboradas a la creación de sus personajes y con ello a la construcción del videojuego, porque, insisto, partimos de la, de la base de que acciones bien contadas a partir de la causa-efecto no es exactamente, no es exactamente, creemos, lo que le interesa ni al espectador de cine, por supuesto, ni al jugador de videojuegos. O, por lo menos, no a todos los jugadores de videojuegos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Queréis que comentemos algo? Por favor, vamos allá. Sí, Claro, muy bien. Y creo que, intentar ese juego, de una narrativa argumental de la folla y demás, sería, pensando, como está, porque es la de historia, es casi una película de serie de Putre, o una película de hace 20 años, creo que da esa belleza, realmente, y que era esa que eso ha hecho bueno. Estoy de acuerdo. Eh, por llevarlo también no, a esas ruinas simbólicas de las que hablaba, o construir sobre, a partir de las ruinas de lo simbólico, eh, no voy a pedir una película de acción eh, mucho más de lo que me cuenta, más que de una sucesión de acciones bien hiladas y si están argumentadas eh, en virtud de la causa-efecto, es, es, es, es hasta, hasta donde quiere llegar. Eh, no, nosotros hablamos de eh, ese otro, o nosotros mismos, ¿no? jugadores, que a un juego queremos ir un poco más allá. No solamente qué es lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Eh, esa era la pregunta de decía Iniciática. Insisto en que los juegos triple eh, A, o como los queráis llamar, funcionan y funcionan bien. Estamos hablando de otras posibilidades para ir surcando nuevos planteamientos, no para derribar los que hay en absoluto, no es nuestra intención para no, nada. No estamos en contra no, de, no. de GTA, para mí. GPA no, no, para me encanta. nada, es perfecto. Pero, es perfecto como está. Pero hay, yo, yo creo que hay más cosas. Sí. Ah, me gusta jugar a GTA por la mañana y por la tarde algo más tranquilo, algo más, no sé un poquito más de variedad, igual que en el cine. O sea, no es eso, es, es buscar la variedad, básicamente, lo que estamos planteando. No, no en, absoluto, en, absoluto. en absoluto. Completamente de acuerdo. No, no estamos diciendo que esto que planteamos sea mejor... ...sino que responde a las expectativas de otro tipo de jugadores que también quieren pedir al juego, eh, yo antes decía no juego, pero es verdad que eh, sí que me llaman la atención propuestas, como eh, esta mañana hablaba Journey, eh, mencionaba eh, Josué, sí me llaman ese, eh, la atención ese tipo de propuestas, también es verdad que depende de los jugadores. Por eso, los jugadores y de los espectadores, no a todos los espectadores de cine nos llaman las mismas propuestas cinematográficas, y de ahí quizá que hay una variedad extraordinaria donde elegir. Pero ninguna es mejor que otra, no, no, no es una valoración, de la verdad que no. Por favor, Del juego. Sí. Estoy de acuerdo también, porque quizá nuestro siguiente paso, y en esas estamos, es la evolución de lo narrativo a lo lírico en el videojuego. Pero aún, aún no lo, hemos, eh, lo estamos trabajando. Pero sí que es un paso interesante ese, porque es, es un periodo de madurez en el que podemos ir a tocar otros palos experimentales, no otras formas eh, a lo lírico. Claro, pero lo que pasa es que nosotros no hemos desarrollado el soporte teórico, por eso no lo hemos expuesto, pero sí hemos llegado a lo lírico, es evidente. estamos trabajando. Es muy buena idea, si ¿Sí lo conoces. Sí, sí. Únicamente hay un segundo que decía... Alejandro. Porque yo estudié en el que hablaba de incluso para mí, la pasión de los videojuegos, pero con la acción que yo en de cine y videojuegos. Abre Down, hubo un tiempo que también parece súper bueno, y yeah. lo hablan muchísimo con todo el teórico dentro del videojuego. Sin embargo, es un slasher. Mm. Por eso, a el videojuego, Y a pesar de que no acciones como podía, mm. siempre que mucho con ese, ese de la Claro, claro. Es que, eh, dado que el entorno es eh, de lo que hemos planteado en estas jornadas, es eh, las relaciones entre videojuego y cine, eh, lo comentaba antes con mi compañero Alfonso, eh, es, es estupendo poder tener un hermano mayor del que poder... Eh, adoptar eh, determinados, determinados aspectos que ya han evolucionado con él, porque vamos a someter al videojuego a ese, eh, a ese proceso de crecimiento lento, si ya hemos trabajado otras formas eh, de creación que nos, eh, nos han colocado aquí, tiremos de ellas y, efectivamente, replanteémoslas eh, adaptándolas a, al, al, al propio desarrollo que tiene el videojuego. Y es verdad que es una etapa, yo creo que estamos viendo ya, la etapa de madurez del videojuego en lo que a la propuesta de narración eh, y que, por supuesto, ha superado eh, al cine. No es que lo haya superado en ventas, eso a mí eso no me interesa, no, que ha superado, que ya se ha desligado, que ya ha tomado los elementos que consideraba y que ahora está en pleno proceso de maduración total. ¿no? Ese, proce ese proceso de maduración también se debe en parte a la simplificación de las herramientas de creación no, de videojuegos. Eso es ahora cualquiera puede acceder a un motor y puede empezar a hacer cosas ya. Es mucho más fácil, no tienes que estar estudiando o necesitas un programador, sencillamente quieres hacer algo y cuesta muy poquito empezar a hacerlo. Acabarlo ya es otra cosa. Firewatch empezó así, eran tres amigos, empezaron poquito a poco y de repente tienes una cosa diferente. ¿Por qué? Porque no es la típica gente que antes hacía videojuegos. Es gente que juega videojuegos pero quiere un poquito más. Y como no lo encuentra lo hace. Ese es el... Ese es el el verdadero paso que hay que dar, que, que gente que no ha jugado videojuegos o que no, no, no es muy freak, que de repente se ponga a hacer cosas. porque Porque le interesa al medio, porque le dan unas herramientas que el cine no puede. Claro. Entonces ahí es cuando de repente vamos a dar un, un paso que digamos, ahí va, esto sí que no lo teníamos hace cinco años. Y porque es, está demostrado que el videojuego puede generar eh, diferentes estéticas, ¿no? diferentes vinculaciones y relaciones con el jugador. Y... Eh, y antes, eh, antes hemos visto en la, la, la exposición de José María eh, una interfaz complicadísima de un unos, de unos, uh, vuelo, ¿verdad? de unos aviones, eran naves en la, en la galaxia, muy complicado. A mí no se me ocurriría eh, introducirme ahí porque, porque me pierdo. Sin embargo, hay interfaces tan sencillas en las que el tiro eh, para un jugador no experto como yo es otro. Y de ahí… Que el videojuego esté ampliando a otro tipo de, de jugadores. Eh, en este caso, eh, no es que se pierdan los anteriores, eh, un poco incidiendo en lo que tú planteabas, sino que gane otros, en virtud de otros discursos que son también perfectamente desarrollables y que de hecho lo, son, lo están siendo. Y además, Firewatch tiene una cosa muy buena al principio, que es: la historia la creas tú. No te da la historia ya creada, sino te dice. ¿Qué pasaba con tu mujer? ¿Qué hiciste con tu mujer? ¿La dejaste o fuiste? Entonces, eso te permite a, a ti como jugador elegir, o como un personaje, decir ¿vale? ¿qué, qué habría hecho yo en este caso? ¿Mi mujer está enferma? ¿La habría dejado en un hospital? ¿O me habría quedado en casa con ella? Entonces, esa personalización es algo que muy pocos juegos tienen. Entonces, decisiones. Te hace meterte tanto en el juego porque eres tú, son tus decisiones. Entonces, eso se refleja en el juego y es como decir, a ti te gusta porque eres tú el que está jugando, no es alguien que te está contando una historia, de... no, es tu historia porque tú la has hecho. Claro, es un poco lo que hablamos esta mañana, ¿no? que es un salto eh, cualitativo entre la empatía y, eh, y la interacción. ¿no? Eh, es verdad que el proceso empático tiene, es, es extraordinario en el videojuego. Pero el proceso empático unido al proceso interactivo ya es, es lo extraordinario que plantea esa toma de decisiones que van a afectar al recorrido dramático, no al recorrido que, que teje la, la propia narración eh, con la situación dramática. Dramática entendido como drama, no como oh, pasiones locas. Por allí, eh, ¿querías comentar algo, por favor? No te preocupes. Entre todos… No arriesgados, los llamamos alternativos, pero no arriesgados, no son más arriesgados que los otros. La cosa es que, eh, juego, bueno, vista... llámalo, si quieres, juego indie, que es mucho más eh, conocido. Juego la indie. Es que, con punto de vista creo que esta generación, que es como la generación indie, un trauma, mm. eh, No, eso eh, que hemos dicho no, antes. no, no, no, no eh, lo que estamos es planteando nuevas maneras. El, el triple A no necesita de nuestra investigación, para que te hagas una idea. El triple A ya está eh, convenientemente desarrollado. Eh, sin embargo, entendemos que hay otras formas que no tienen esta investigación teórica. Uno, y dos, ¿qué es la historia? Te pregunto. que eso es lo que te llama la atención. Sí, bueno, A mí también. El un álbum. personaje que ojo, ojo, favorito es Deadly Premonition, porque es un personaje ah, sí. basado en la serie de Twin Peaks. Deathly Premonition. Pero, que es un personaje atípico y creo que actualmente eh, el padre de esta industria es mm. Adriez de la psicología del personaje. Genial. Creo que estamos en sintonía. De hecho, yo eh, creo que estamos eh, llegando a, a ideas comunes. Eh, nuestro planteamiento no es reivindicar eh, que lo alternativo es lo, lo, lo más poderoso en absoluto. Eh, como decía, el juego eh, hegemónico es correcto. Eh, yo comparto contigo que lo que yo me llevo es la experiencia y la experiencia de, de, del personaje o de lo que me cuenta el personaje o de lo que yo cuento a través de ese personaje, ¿verdad? Eh, lo comparto plenamente. Antes preguntaba eh, qué entiendes tú por historias, porque eh, lo que nosotros pretendemos con la historia es que la historia la cree el propio jugador, lo que decíamos aquí. No las historias estamos en, en la Italia de no sé dónde... Eh, que da igual, ¿no? Eh, eh, me explico que no son los argumentos los que confieren la historia, sino que la historia va más allá de una simple argumentación, que es más que un argumento en un juego, muchas veces es una excusa para hacer las mismas mecánicas eh, y, y, y provocar eh, juegos, pues eso, como en serie. Hablando de las mecánicas, es verdad que yo creo que lo que más podría desarrollar el videojuego es la, la, la, la tercera pata, ¿no? La estética la relación con el jugador. Y nosotros planteamos esto a partir de un elemento fundamental, que es el personaje. El personaje con todos los elementos que tiene añadidos. ¿no? El personaje no está solo, está con otros. El personaje está dentro de un mundo, eh, un mundo simbólico concreto. El personaje genera con el jugador una serie de interacciones. Es decir, no podemos olvidarnos de elementos que son, eh, están asociados necesariamente a la construcción de videojuego. Pero comparto contigo que efectivamente lo que me quedo de una historia es la experiencia, no el argumento con la que se viste. Por pues favor. Un segundito, ten en cuenta que eh, la diferencia entre un triple y un indie normalmente es la producción. No es lo no, mismo también. tener a un equipo de 20 guionistas haciendo una historia que tener a un tipo que tiene que hacer guión, programación, gráficos y demás. Así con un equipo de 20 guionistas escribes una historia mala, olvídate ya, vamos nada. Pero si tienes 20 guionistas y puedes hacer una pequeña interacción entre esa historia y lo que estás jugando, perfecto, a, a todos nos gusta. Y además el juego independiente parte eh, también no solamente de una cuestión económica o de producción, parte también de la necesidad por parte del creador de lanzar su propia propuesta, ¿verdad? Y como no tiene ninguna ningún problema empresarial en hacerlo, lo hace. Pero eso es algo que el videojuego ha asumido de otras propuestas narrativas que todos conocemos bien, ¿verdad? Por favor. Bueno, sí. sí. Por ejemplo, el Yubi, que es un juego independiente creado por un equipo muy pequeño, pero que está dentro de un proyecto con mucho dinero porque fue premiado por Sony para poder desarrollar el proyecto. O sea, es independiente, pero. Por eso digo que no es solamente una cuestión económica, que hay una necesidad de expresión por parte del creador, del artista, como queramos llamarlo, ¿no? pero que, es, eh, que va más allá de lo puramente… Luego, aparte, eh, quería preguntar si conocíais un juego independiente, que ya unos años, que sería este, que a mí es que no. yo profesor de teología, entonces, por, más por la parte de las comparaciones con literatura… más para Genial. Que... y no, no, no interaccionas, lo único que puedes hacer es pasear. gente que cuestionaba que fuese un videojuego, porque no tiene interacción. Claro. Algunas sí que tienen porque puedes encontrar que cosas, una vez que juegas, y a la siguiente ya no. Los textos no son iguales. Hay una relación metatextual importante. Y luego, realmente la historia la han creado los jugadores poniendo en común sus teorías. Y es fascinante sobre las interpretaciones de ese juego. Claro. claro. claro. Pero de Esther es un juego que pide una implicación especial al jugador, igual que The Witness o, eh, o Brave. O sea, son juegos que tú los puedes jugar y, bueno, los pues acabas y ya está. O son juegos que tú los puedes jugar y pensar sobre qué te está contando. Entonces, si eres esa clase de jugador, de repente el juego cambia. The Witness eh, han tardado siete años en acabarlo porque Jonathan Blow tenía una intención, quería contar una cosa y lo más divertido de todo es que cuando le hacen una entrevista dice ¿qué quería contar? Tú juégalo y lo que entiendas, para mí estará bien. O sea, eres tú el que va a jugar. Yo quería contar una cosa, he resultado, tú entiendes lo que quieras. No tienes que entender lo que yo quería contar. Eres tú el que va a jugar, el que va a tener una experiencia y el que va a tener algo propio. Juégalo y después cuéntame. No son argumentos cerrados, ni con eh, estructuras eh, causa-efecto, ¿no? que, eh, que yo creo que, que simplifican demasiado esta propuesta. Otras no, otras son mm, absolutamente coherentes, eh, Insisto, que no es nuestra intención rechazar otras propuestas de videojuego, pero sí que es verdad que eh, yo que he visto jugar eh, el juego de Jonathan blood me sorprendía la cantidad de... Enigmas que se iban complicando a medida que avanzaba el juego y que ralentizaban ese proceso del que, hablado, del que habéis hablado esta mañana tanto Josué como, eh, como como Alfonso el ritmo el ritmo al que estamos acostumbrados en otro tipo de estructuras narrativas que yo también me planteo eh, la estructura narrativa de la literatura por ejemplo qué ritmo tiene de lectura la que el lector quiera o sea, quiero decir que no es nada nuevo que el, que el videojuego establezca un ritmo de lectura que es el que pretenda el, el propio… Y por eso no, des, no se desconfigura la novela. Me explico, el videojuego está, está transitando unos caminos narrativos realmente interesantes. Eh, en lo que se refiere, por ejemplo, a la interacción que hablábamos antes, o eh, eh, en el videojuego no se interactúa. Bueno, eh, en, el en el perdón, el videojuego, en el cine no se interactúa. En el juego, en el cine, el, el, el espectador se proyecta sobre aquello que está viendo y hace suyas esas emociones también. De hecho, si no, pues no se creería nada de lo que hay en la pantalla. Son son procesos distintos. La interacción que permite el videojuego establece unos niveles narrativos. Eh, extraordinarios por eso. Y el hecho de que vaya, mmm, en este juego que comentáis, que vaya paseando sin la posibilidad de interacción, mmm, ¿hasta qué punto no interactúa cuando está meditando sobre el espacio que está paseando? Tengo mis dudas también, ¿verdad? En una de las diapositivas, mmm, lo que, te, que tengo abajo de los juegos pone experiencias. Ahora ya no hacemos juegos, hacemos experiencias. Mm. Es como... Es el nuevo indie hacer experiencias. Vamos a, vamos a por la experiencia, ¿no? Por favor, sí, sí. Heavy Rain. Absolutamente. Sí. Pues, ah. Pero no, yo no lo llamo juego indie. O sea, eh, lo, he, <risa> lo he puesto eh, al principio por las interacciones que puedes hacer. Pero claro, mi juego mainstream aparece en cambio de las afas. aparece, Llamo juego mainstream, por las acciones que puedes hacer. Vale, no, por el... no, no por la producción, o sea, o sea, es yo que yo no, es, no es un el ámbito. Que te da un par y, y ya sin ver las instrucciones, ya sabes qué botones para andar, cuáles para mover la cámara, disparar y demás. Eso para mí es un juego místico. Ah, vale. Porque te da las mismas acciones que cualquier otro. Heavy ya es diferente. Es lo que decíamos de, la, de las, las convenciones. Las convenciones se aprenden y sistemáticamente sirven de unos para otros eso intentaba deciros al menos no sé si me he explicado bien pero es verdad que esas convenciones se aprenden y ya está eh, y el eh, otro tipo de juegos con otras convenciones es decir las convenciones no no son el problema es a lo que quería llegar inicialmente por favor genial Mm -hmm. Un ejemplo de, de compañía que se el por ejemplo, Rosa, en el con Trevo. Es un personaje que nos lo pintan como es un, un psicópata completamente, es desde todo. Y se mueve un personaje muy complejo que tiene eh, una evolución muy grande. O sea, no en el juego, pero eh, como transporte del propio personaje. O incluso yo, el de las papás, el novio, le hizo hacer cosas es que el, el, el, el jugadores si no estaba en en estos momentos, así. Pero que son, digamos, temporalmente cuestionables. De acuerdo. Y en Digamos, parades, en ese sentido, de, de, cosas más de acuerdo, porque esta mañana lo comentaba mi compañero Alfonso, cómo el los sopranos es capaz de un sujeto eh, educar o intentar educar a su familia y después salir y organizar el crimen organizado. ¿no? A mí me llama la atención que... Eh, las, las series trabajan con personajes como, como Walter, Walter White o como, o, o como House verdad que tienen una, eh, una no sé una de, ya se entrar en otra en otra historia ¿verdad? pero es verdad que son personajes muy complejos que tienen unas aristas eh, eh, que son eh, o sea, pluriperspectivísticos, ¿no? que no son los personajes de un solo trazo. Y efectivamente esa es, esa es la idea que nos gustaría, que se trabajara en el videojuego efectivamente personajes con una, eh, con, con una carga psicológica, no ya ni buenos ni malos, pero con una carga, con un matiz, ¿no? con algo valorable. Con... Sí, eh, el es... problema es que trabajando para Microsoft, trabajando para Sony... Eh, tienes unos límites hay un PEGI y pasar de PEGI 18 implica que vas a vender menos que siendo un PEGI 16 ¿qué pasa? esto es un negocio entonces, siendo un negocio aquí el que da la pasta manda entonces si Sony te dice oye mira quiero esto tienes que hacerlo ¿Por qué? porque es el que te pone el dinero entonces como al final es un negocio tú vas a tener una cajita muy bonita que se va a vender por 30, 40, 50 euros y después, a ver qué pasa. Hay cosas que no puedes hacer, a menos que seas un niño. Por ejemplo, eh, uh, God of War. God of War tiene cosas muy brutas. Y es uno de los juegos en el que menos mm, empatía puedes tener con el personaje. Porque hace cosas tan brutas. O sea, coge a un ogro, le saca las tripas, le mete un cacharro en el ojo. Y entonces, es de los pocos juegos en los que yo he visto jugar a la gente y dice, y que dice, mira qué cosas más brutas hace. No qué cosas más brutas hago porque soy yo el que le ha dado el botón, sino mira qué cosas más brutas hace. O sea, la separación es inmensa. Porque hay veces que dicen, joder, o se ha pasado un poco, pero sigues jugando. El juego es muy bueno, pero hay ciertas cosas. Entonces, eh, la gente de Rockstar es muy inteligente en eso, porque está siempre al límite. ¿Dónde está el límite de lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer? Rockstar tiene cosas muy brutas en el GTA V, no sé si habéis visto el dispositivo ese que es una especie de pantalla, eh, que hay una empresa parecida a Facebook, pero en realidad el, la cosa esa que es una pantalla tiene un agujero. No sé si lo habéis visto, pero es que es muy brutal. Es una pantalla y tiene aquí un agujero. Y se juega así. ¿Qué metes en el agujero? Yo nada. Pero ves, pero ¿ves eso en el juego. Y dices, no estoy viendo esto. O sea, no estoy viendo esto. Y la mayoría de la gente se lo cuenta y dices, no, ay, tío, que sí, que hay vídeos. O sea, que estás está viendo una presentación del e life o de no sé qué y dices, madre mía, ah, el, el, el cacharro porno del futuro. Y te lo están vendiendo en GTA V. No. Y, y, y la gente pasa de ello, no lo ve. No lo ve. Saben que está ahí, pero es como, mmm, ¿quién hace eso, Rockstar? <risa> ¿Por qué? Porque mm, desde el día 1 ya tiene ganancias mm, para hacer un GTA 6, VI, un 7 y un 8. ¿Qué pasa? Que tienen miles de personas trabajando ahí dentro. Yo tengo un amigo que trabajaba en Rockstar GTA 5, estuvo durante dos años en el departamento de, de arte y hacía llantas de coche. Dos años haciendo llantas de coche. O sea, el nivel de producción es brutal. Para que vosotros, como jugadores, estéis jugando durante 100 horas. Y no os dais ni cuenta de que todos los coches tienen llantas diferentes. Qué triste. Pero está ahí. Es un detalle que, si falta, es que todas las llantas de los coches pues son iguales. Pero como son diferentes, nadie dice nada. Estas son cosas que solo puedes hacer con una producción brutal detrás y con mm, mucho dinero. Pero claro, una cosa implica la otra. Pero Rockstar es. Uff, Rockstar. Tenemos que ir acabando, me dice mi compañero de organización. <risa> Tengo que ir acabando, pero sí, por supuesto. Ahora que estábamos hablando de, de, de pequeños años que siempre vamos retomando y hace todo distinto, yo preguntaba clásicos antiguos en los años 80 como Superman, bajo la opinión de alguien que se dice de verdad el negocio, ¿cuál sería la clara por la que uno sigue jugando a uno y a otro? Que sabe que tiene cosas iguales, pero siempre lo va a hacer todo. Yo es que los marios soy tan malo jugando que no puedo con ellos. Pero son porque. No me paso la primera pantalla, entonces es como decir, o sea, no puedo con los juegos de plataforma. Lo siento, Mario, sé que es un juego muy bueno, pero a mí es algo que no me gusta. Brave es un juego de plataforma, con lo cual me fastidia bastante, pero como tiene mucha chicha detrás, es algo que sí que aguanto. Pero Mario, como tal, como juego de. de saltar justo en el pixel adecuado para llegar al sitio, es como. me supera. Porque no me cuenta nada. Rescatar a la princesa es como, otra vez, rescatar a la princesa. <risa> Pero sí. yo entiendo que a mi hijo de 8 años le fascine Mario. Y si tienes 8 años y lo único que tienes en casa era una Nintendo con Super Mario, la gente vamos, aprende a jugar hasta con los pies. Ah, ahora abres Steam y por 5 euros tienes una lista de juegos enorme. No sé, nosotros pensamos: eh, ¿qué juegos hay ahora que dan mil vueltas a Super Mario? Montones. ¿Me lo preguntas por el que estamos yendo para atrás? o No, por tu opinión, ¿no? Basta, básicamente por conocer. Claro, por conocer la opinión. Pues no lo sabemos. alguien en la sala sabe el éxito de Mario o puede dar una justificación, por favor. Eh. ¿Pero quién le ha hecho No, pero, pero bueno… Pero, ¿por qué Super Mario Claro, pero es por eso. Por cultura. eso es parte de la cultura. Bien, sí, es el primer mm, Es una. Mí, pero tanto. Es una respuesta, claro que sí. Por favor. Gracias. Te vas a dar una respuesta y otra y ya nos vamos. Si a mí me gustó, quizá a mi hijo también le gustará, ¿no? Por favor, y luego él. Por favor, José María, ¿qué estaba diciendo? El de jugar Super Mario Ballas y Super Mario Ballas y no pude volver a los Mario Uy, perdón. ¿Eh? Claro. Por favor, ¿por qué nos vemos sistemáticamente de regreso al futuro? Bueno, no lo sé. Ay, perdón. ¿Quién es? ¿Quién está hablando? Ah, digo, triloco. Está en triloco. ¿Tri Ahí está, este chico. Que es que coincide con nosotros. No es un elemento narrativo, porque por es el mismo dinero que le me metió Sony, pasa o a Sony y el juego acabó hundiéndose. porque no? Porque es un personaje muy mítico que puede mantenerse igual que sucedió en el cine, porque viendo. Pero yo creo que es un elemento de la propia Nintendo a la hora de crear mecánicas, de ser capaz de siempre ir incorporando algo y pensar en el público nuevo. O sea, no queda. Yo, al contrario de lo que dice María yo creo que si te juegas de día de un Super Mario, es igual de jugable. Y es igual de bueno que lo fue hace 20 años, 30 años. Igual de difícil, sí. Igual de difícil y es divertido. O sea, es muy difícil encontrar un videojuego que 30 años después siga siendo de un juego divertido, siga teniendo mecánicas que tenganche. Yo creo que la clave de Nintendo es esa, tiene a Miyamoto, que es un genio, eso está claro, y es decir, sí, sí. cuando parecía que era imposible, tenía un videojuego de exploratorio lateral, donde se había buscado ya prácticamente todo, que inventaba así. Es un juego diferente completamente, que inventa nuevas mecánicas, que no cambia, pero sigue manteniendo la esencia de la. Yo creo que esa es la clave, es decir, hoy jugar jugadores nuevo, si seguir manteniendo la esencia de Mario al jugador que venga de antes. También le voy a volver a enganchar y sigo evolucionando bajo una misma línea que es muy clara y un Mario, siempre sea un Mario, de donde esté. Yo creo que, que esa es la clave, no tanto a nivel narrativo, no tanto de que sea un icono, porque hay muchísimos iconos que están apareciendo, sino la idea de, de, de enlazar perfectamente la, la imagen del juego con su narrativa y el juego presente, es un juego que siempre duro. Muchas gracias a todos.